Como lo adelantamos, estamos aquí en el espacio de impacto inmobiliario, esta vez desde los estudios de los estudios de Mix Magazine. Eh, feliz de poder compartir con ustedes nuestro espacio, nuestro espacio que nos dedicamos siempre a contarles todo lo que tiene que ver con mercado inmobiliario, la arquitectura, los servicios, el turismo. Y esta vez, esta vez elegimos... Mmm, de, de causalidad, como decimos siempre, en este día tan especial, en el día del aniversario de nuestro querido Pinamar, vamos, eh, a, estamos en comunicación y de paso le damos la bienvenida al flamante, por decir así, porque no hace muy poquito, ¿no? que, que es nuestro secretario de planeamiento de nuestra ciudad, de la ciudad de Pinamar, bienvenido arquitecto Ariel Galera. Hola, ¿cómo estás Giselle? Bien. Bueno, muchas gracias, saludos a vos y a tu audiencia. Gracias, gracias. Estamos acá junto a Karina, a Cari Villa. Y bueno, a ver, eh, junto con esta renovación de hace desde a partir del mes de marzo, que sos el, el secretario de planeamiento, ¿verdad? Sí, sí, el 2, 3 de marzo eh, asumiste. Asumiste, qué momento especial. <risa> ¿Te, tocó, <risa> claro. te tocó asumir a ver, justito. Haberlo <risa> sabido, haberlo no. sabido, pero bueno, sí. Y junto con esta, este cambio, ¿no? ¿Se renueva el, el plan urbanístico de Pinamar o te toca continuar un, una línea, algo que ya venía? ¿En, en, en qué contexto se realiza este cambio? Eh, bueno, ahí, la verdad que cuando, cuando asumí teníamos... Eh, una, en realidad, la, la visión de ciudad sigue siendo la misma, por ahí los tiempos y, y las formas eh, cambiaron notablemente, ¿no? La, la visión de, de la movilidad sustentable, la peatonalización eh, el caracterizar al espacio público, se, seguir un poco en, en, lo, en lo que venía eh, la gestión anterior, pero profundizar un poco, ya no pensando en, en grandes obras, sino en sistemas de conexiones, movilidad, es algo que desde el primer día estaba... En, en, en la agenda de trabajo, pero que bueno el, la causa COVID, el coronavirus el distanciamiento social eh, bueno, todo esto que desde marzo repetimos estas palabras como sí. frases como nueva normalidad hace que obviamente la agenda los tiempos y, y las formas cambien notablemente eh, de hecho todo el tiempo uno está imaginando escenarios, no el plan A, el plan B para cada, cada una de las cosas pero en definitiva y de fondo si, si yo Encuentro los textos o, o, o los planos donde anotábamos y, y marcábamos cómo íbamos a encarar algunos temas de, de gestión. En definitiva, hay muchos que son que son similares. Lo que se acelera mucho son los tiempos, los tiempos de, y sobre todo las decisiones, porque tiene que ser para allá, digamos. Sí, y estar estar atento a un montón de cosas, como esto que es protocolo, el distanciamiento social. Eh, que si bien eh, la, eh, darle calidad al espacio público siempre tuvo que ver, o tiene que ver con esto, ¿no? Con, con equipamiento, con protocolo, con no amontonar a la gente, con que los autos ocupen el lugar que tienen que ocupar. Eh, cuando el motivo es urgente y es por salud, es eh, lo que digo, cambia, cambia notablemente la forma de, de encarar los temas. Totalmente. Respecto a al proyecto este de pe peatonalización que fue bastante eh, debatido y controversial uh -huh. en su momento, yo soy de las que cree que hay que hacer las cosas y ver los resultados antes de hablar, por eso esperé <ríe> para hacerte la nota respecto a hoy, que ya está en marcha. ¿Cuáles eh, los diagnósticos? Porque supongo que continuamente ustedes manejan estadísticas y, y, y, y tiene que ver también no solo con lo que viven los comerciantes, sino cómo se vive desde la comunidad. ¿Qué es lo que empezás a re qué datos empezás a recoger de respecto a la peatonalización de la calle Show? Bueno, bueno, está, está, está buenísimo que lo plantees con esto, esto y, y no en la urgencia, en el momento. Eh, en el que se toman las decisiones y rápido. Bueno, lo primero es esto que te digo, peatonalizar y por ciertos momentos del día y en algunos periodos del año, eh, algunos puntos de la ciudad, creo que está bien y que está que hay que charlarlo y analizarlo. Acá, y la principal crítica que tuvo la, el, el, la peatonalización es que eh, se hizo sin aviso, pero bueno, hacerlo sin aviso, eh, más allá de que pasó por el Consejo Deliberante y que fue una una decisión consensuada. Sí. Eh, hacerlo sin aviso tiene que ver con las urgencias de cuidarnos a todos en el espacio público, ¿no? con, con un tema de, de claro. salud. De hecho, eh, después de eso empezamos a tener una serie de reuniones, yo creo que al número 12 debo haber perdido la cuenta, pero nos juntamos muchas veces claro. con mucha gente. Eh, y, y en cuanto a mediciones y procesos, eh, el haber peatonalizado el centro y haber generado una super, una super manzana nos dio... Eh, nos dio tiempo para que eh, los bancos acomodaran las colas y ya no citaran a la gente todos los días, sino que se asiste con número. Nos claro. dio tiempo a marcar en, en las veredas los espacios para las colas. Y lo que observamos ya ahora 10, 15 días es que la gente eh, se empezaba a acostumbrar a por lo menos distanciarse en el espacio de colas y veredas. Por eso en, consen en consenso con vecinos eh, firmamos un, una nota que llamamos Acuerdo, acuerdo Ciudadano y nos comprometimos ya hace una semana una semana que se abrió la calle jason al tránsito lento con el estacionamiento paralelo de paralelo al cordón sí. y con una, con una con un espacio destinado a organizar eh, la, el paso de la bicicleta pero sobre todo la vereda segura que es un concepto que en muchos lugares se está aplicando que es un es, un espacio reservado a las personas donde puedan caminar manteniéndolos más de dos metros que, que necesitan, porque el centro de Pinamar además tiene la particularidad que el espacio de veredas no es realmente eh, el espacio que uno imagina, digo, una cosa es cuando Tal lo ves cual. en la foto aérea, pero otra cuando lo caminas porque tenés que ir esquivando, eh, no sé, desde de un medidor de gas, un cesto de residuos, no, no está ordenado, y como el tiempo y la urgencia es ahora, tenemos que generar el espacio para que la gente no tenga que esquivar y amontonarse. Bueno, un poco es eso, empezamos a notar que, que en unas... Eh, mediciones que vamos haciendo con el equipo de planeamiento y otras áreas que, que nos ayudan con planillas, es empezar a contabilizar la cantidad de gente, la cantidad de autos la forma que estacionan, claro. la cantidad de gente que llega en bicicleta y, y la verdad que nos empezamos empezamos a notar que, que aumenta la cantidad de bicis que ya, el, por lo menos en la calle de jazón ver coches a 45 grados en el horario bancario, que es el horario donde estamos insistiendo con, con, con, con mantener el espacio Sí, eh, con reducir eh, los autos la verdad que pasó de, de tener el 78 de los coches estacionados a 45 grados a solo el 12 debiera ser cero pero bueno solo el 12 claro. y en menos de una semana donde uno no está acostumbrado donde eh, la, las señales de tránsito aparecieron ahora o sea bien la vi que, que, que no. pintaron el, esa esa línea que, que amplía la vereda es va a ser la bicisenda o es como ampliar la vereda qué es lo Mira, que se está planteando no el el espacio es, eh, es, es, es en principio proteger al peatón viste que están los techos azules sí. que es un elemento rústico y provisorio por esto que tienen que tienen que ser acciones muy baratas pero de rápido impacto y lo que logramos es eso es un impacto rápido que es esa superficie destinarla al peatón y la idea la idea es que cuando cuando tengamos algunos elementos eh, elementos urbanos no como los, los, los, los palos flexibles o, o, o conos sí. eh, poder destinar y señalizar ese espacio para eh, guiar al ciclista, no en bicicenda, sino en ciclovía, Digo que es usar el asfalto que ya está. Eh, pero por lo pronto observamos que eso funciona y, y la verdad que en ese acuerdo que, que firmamos con los vecinos, eh, esta prueba piloto sirve para extenderla a, a la calle Constitución, que es lo que planteamos hacer esta semana también. Buenísimo. Así que bueno, se, se, se, digamos, se va a seguir eh, per perfeccionando perdón, el, el sistema, digamos. Sí, sí porque aparte, la, Giselle, la prueba es que, que esto nos acostumbremos a usarlo en el centro y más allá de los tiempos de, del COVID, ya sí. no volver a ver autos, pues yo digo, a veces sigo estacionados a 45 grados, pero la verdad que es autos tirados en la calle con, con gente esquivándola. Digo, sí. el, el centro, yo no, yo no me imagino que, que el centro de Pinamar puede estar mucho tiempo más. Eh resistiendo esto que te digo, ¿no? Autos tirados a 45, a 90 sí. grados, saliendo marcha atrás. Sí, a ver, históricamente, mismo te vas a las calles que siguen, a Medusas, donde hay hay zonas directamente que no puedes transitar, donde los comercios pone, ponen sus vehículos en la calle, o sea, imposible el tránsito en general, es algo muy tradicional bueno. en nuestra localidad que tiene años de poder eh, limpiar, ¿no? Que una persona pueda transitar, ni hablar un discapacitado, que hemos tenido grandes problemas al respecto, Incluso juicios perdidos, pero eh, eh, que no es menor, que no es un dato menor. O sea, bueno. queremos una, una ciudad sustentable, ecológica, pero bueno, también hay que tener en cuenta a las personas con capacidades diferentes. Bueno, ni, ni hablar, es el centro es el centro administrativo, es por donde es eh, momentáneamente o, o, o por el tiempo que sea, es donde mayor cantidad de gente tenemos en el espacio público y que creo que más allá de la circunstancia COVID, eh, y no solamente en estas cuadras, hay eh, todo el centro administrativo tiene que funcionar eh, ordenado. Lo bueno de esto, en esto que te decía que se aceleraron los tiempos, es que puso los temas en discusión mucho claro, antes. Claro, la agenda, eh, se, se movió la agenda. Y, y que de alguna manera, eh, gente que estaba completamente en contra a, hace 20 días o un mes, cuando esto se puso en marcha, un poquito más, el 22 de mayo, empieza a... a, a, a no, no digo a darnos la razón, pero sino a entender que al final somos todos animales de costumbre, nos damos cuenta de que que muy simplemente, con un par de tachos y, y esto, ¿no? Las notas radiales y... La verdad que que está teniendo una buena recepción esto, ¿no? Lo, lo, lo, haber arrancado. Mira, al respecto, transito, sí. eh, no hay pero no hay cosa, estaba leyendo, desde las primeras revoluciones industriales siempre hay gente que en desacuerdo y, y, y hubo muertos y guerras y, y después eh, eh, todo lo que a veces tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, tiene una resistencia desde, desde, desde esto, ¿no? Uno está acostumbrado, le cuesta salir de esa caja de costumbre que, bueno, sí. estamos acostumbrados de, de, de, de ¿no? manera... Acostumbrado, es que es la frase que sale primero, la costumbre. Cuando es que, en realidad aparte, uno es más fácil eh, o sea, resistirse, ¿no? A veces a, al progreso que termina siempre. Y la historia te demuestra que la gran mayoría de las veces es, fue positivo, ¿no? Por no decir sí. el 90%. O sea. Sí, no, y que, y que este proceso de alguna manera es termina siendo colaborativo en esto de que vamos ajustando y que vamos corrigiendo. Y lo más importante es que estamos trabajando a escala ciudad a un costo que no es más que, que, que la pintura, ¿viste? Entonces, claro. también eh, es esto, es un proceso que... Pintura que y decisión. Tal cual, tal sí. cual. Y tiempo, tiempo para reunión y, reuniones y, y tomar datos y aportes de, de muchos vecinos que, eh, primero, por ahí en, en un espíritu de... Te diría que en principio, hasta, hasta combativos se dieron cuenta que no, viste que claro. era un tema de salud, que nadie está en contra del comercio, por lo contrario. Por, lo, por el contrario, eh, supongo. Yo creo que sí, si esto creo no, estoy seguro, porque pasa <coughs> en todas las ciudades del mundo donde se practica, eh, el comercio va a tender a, a, a mejorar. Te implica transitar por zonas que no, por los sino descubrí, no de otro. Claro. Es, es que descubrís que hay comercios que antes no estaban porque estaban tapados por, por los coches. Tal cual. Vaca, cambia la tipología porque si, si vos ya tenés esta zona en ciertos horarios del día y durante momentos del año peatonalizada cuesta muy poco relacionarla de alguna manera con la zona de Simbada Marino, el digo el centro el centro que en verano rebalsa de gente digo con muy poco uno podría generar un corredor artístico en alguna peatonal que funcione en algún Me horario encanta, sí y, y eso de alguna manera va a cambiar la, la tipología comercial Ariel y, se, de, de, de, al respecto se viene una intervención en la Plaza Primera Junta también no eh, claro, porque eso ya mucho antes de que yo asumiera, creo que ya hay una ordenanza que dice que ahí va a ser la, la feria, de, la zona artesanal de, de Pinamar, entonces esa plaza, ¿cómo no relacionarla con Jazón? Que si un, claro. la tenemos peatonal de 8, no sé, esto te, te digo pues es charla si todavía no, ni siquiera está hablado sí, sí, en el consejo. Sí, sí. Te entiendo. Pero, si, si, si vos tenés peatonalizado este, este centro de que estamos hablando y lo podemos relacionar por Jazón, que son solo 300 metros, en un corredor artístico, para no dejar a, a los... Sí, que tenga artesano. relato. Claro, porque si no, los artesanos también van a quedar ahí como, como en la plaza que está muy bien ubicada, pero en, un, en algún horario eh, el centro y la actividad de Piñamar se traslada a otros lugares. Bueno, de alguna claro. manera está relacionándolo y es un poco lo que apuntamos. Lo que pasa es que es esto, el, el, el COVID hace que algunos temas eh, parezcan superfluos, olivianos de plantear en algunas reuniones, donde estamos hablando de salud, y estamos hablando de, de la actividad económica que se derrumbó, no sé, 70%, 60%, entonces... De todas maneras, bueno, la... eh, creo que todo está relacionado porque, digamos, los artesanos eh, justamente es un, un, un, un... Las pymes, los trabajadores, los artesanos, son todos los que están más complicados con esto de... de con esta pandemia, ¿no? Que son los que no pueden salir a trabajar, no pueden pro, so, bueno, producir, pero al, al no tener ingresos tampoco te permite... Eh, el al dinero cual. como para la compra no. de materiales, así que no es menor proyectar ya para cuando a medida que se vaya pudiendo abrir y que la, y podamos salir a caminar, eh, poder ver no la, con la es que, distancia es que somos... como corresponda pero tener que, que puedan salir al a, a supuesto a vender cuando pase el frío, es, es me parece súper sí. interesante que esté en la agenda, ¿no? bueno eh, Yo creo que tiene que ver 100% con, con mi profesión, con el arquitecto es ser claro. optimista, ¿no? son siempre procesos y, y proyectos que cuestan mucho, uno tiene una visión súper positiva de estas cosas, de tratar de anticiparse, pero bueno, lo que te decía, que a veces en algún contexto con, eh, cuesta plantear estas cosas, pero es, es, en, es en realidad en lo que estamos trabajando más, ¿no? en, en ver cómo, cuando salimos de esto, cómo, cómo salimos. ¿Hay, ¿Hay algún otro proyecto que nos quieras contar que, que esté en tu en tu cabeza o que estén llevando a cabo más allá de, de esto que charlamos? mira en, en, en realidad... No, a ver, en realidad hay muchas cosas No no habla digo, todo está relacionado Con un plan de conexión y movilidad Entre, entre las obras que ya estaban Estamos trabajando en, en paralelo con eh, El colegio De arquitectos a nivel provincial En poder eh, de una vez Digo de una vez por todas, y yo hace cuatro meses que estoy Pero de una vez por todas, claro. sin llamar poder hacer un concurso de arquitectura a nivel nacional o internacional pensando en el en el centro de convenciones, que cuando yo digo centro de convenciones solo, viste, es una, una cuestión que decís ¿cómo, ¿cómo se hace? Y bueno, la verdad es que hay, hay capitales, hay gente, hay gente hay privados que quieren invertir en Pinamar, que hay terrenos que, que son viables, sí. y, y, y desde la profesión, y desde Pinamar, un centro de convenciones a una escala de, de, de 800, 1000 personas es algo que... ¿Hola? Hola. Ah, no, sí, no, me, no, no, me no, no. Me escucho, yo soy de vuelta. no no no pasa capaz que en la matriz nuestra ah. del pero te escucho perfecto sí. bueno bueno hay, hay planes viste eh, hay, también lo, lo que pasa eh... Desde la función pública es que, viste, por ahí hay muchas cosas que se hablan que son borradores y que no está bueno anunciarlas ni contarlas hasta que no haya por supuesto, alguna... algo concreto. Pero bueno, pero sí, sí es una realidad que estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos en el Mar del Plata, con asesores de concurso para, para poder plantear finalmente lanzar este concurso y, y poder presentarlo a, a inversores. Por supuesto, inversión privada. Uno ahora desde el Estado piensa que hay cuestiones que van a ser muy difíciles de encarar pero que Pinamar, Cariló, digo, el partido completo eh, es buscado, sigue siendo buscado por los inversores, entonces hay cuestiones en las que sí podemos en las que podemos pensar y trabajar. En paralelo hay un montón de cosas, estamos trabajando en la Plaza 25 de Mayo que es en el corazón de Ostende sí. eh, para cuando mejore el tiempo poder juntarnos con los vecinos y contarles algunas propuestas de la, de, la de poder... Plaza 25 de Mayo tiene ganado el presupuesto participativo. Claro del claro. cual fui parte, así que te puedo Bien. asegurar que sé eh, de hace años y claro. fue uno de los puntos que sería hermoso y poder tal, tal ver cual. alguna vez eh, terminado, ¿no? Porque la verdad tal es que es, es un espacio eh, muy significativo para, para y, la Ostende. Ubica, ubicado en un lugar donde tenés muchísima gente, donde hay mucho equipamiento... Eh, sí. Ya construido y en construcción, entonces están estas dos como estas dos puntas, ¿no? Decir, bueno, buscás el inversor privado para un desarrollo económico, pero además todo tiene que tener una pata social y, y eso son como en, en paralelo cómo va trabajando, por lo menos como nos, nos planteamos la, la gestión de planeamiento actual, ¿viste? Está, está muy bien todo, pero tenés que pensar mucho en, en la gente que reside, y que en definitiva somos, somos todos, digo, la, la mano de obra local, eh, no, no, no existe, yo siempre digo, es muy liviano pinse, pensar solamente en eh, bicicleta si no pienso en, en, en, en la pata social de todo esto, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, cuando mejor el tiempo, porque ese, ese es uno de los primeros proyectos que, que hicimos, como tres, cuatro, cinco etapas, partiendo precisamente de, del plano que, que encontramos de, hecho por los vecinos, que bueno, no sabía que se estado trabajando vos. Hace, hace unos ha, años, ya hace sí, un montón. Sí, sí, sí, pero bueno, <risa> sí. Es que hay mucho trabajo, sí. hay mucho trabajo hecho sí. y un poco lo, lo que a través que de Maricotino fue a, a, a acompañar una vez que, que claro. vive enfrente y que eh, y con Carolina Estanga también eh, hemos trabajado un montón en ese en otros momentos no otro momento otra instancia otra situación Pinamar, política, todo, pero la verdad es que se hizo, se hizo, un, se había hecho un proyecto interesante realmente y, y que bueno, y bueno, ganó. Así que. Y bueno, en realidad se, par, se parte de eso y se proponen, viste, en, en, en, en los programas de arquitectura se habla siempre de capa, layer, sí. es decir, como un, un proyecto con varias capas donde vos puedas presentarlo, acordar con los vecinos, ver de todas esas capas cuál es la que entre todos se acuerda, o perfeccionar o encarar, porque eh, eh, hay veces que los proyectos, si uno los piensa empezar y terminar, son imposibles, pero puede ir haciéndolo por etapas y que se vayan usando, sobre todo en ese lugar que la plaza ya tiene uso, sí. hay que caracterizarlo, hay que hacerlo un poco más más segura, quiero decir, hay un montón de cuestiones que eh, yo creo que en definitiva todo, todos hacen a la misma, tener una mejor ciudad, una ciudad conectada, eh, pero bueno, hay que ser conscientes que, que, que, que hay que llegar a, a todos los puntos de la ciudad, no alcanza con claro. eh, la, la, la bicicleta con el centro administrativo no alcanza con y bueno, y así hay, hay muchos, a mí dos cosas que me entusiasman son, son esas, movilidad eh, que tiene que ver con el centro de convenciones y también la, la, la pata social. Eh, viste, el, el Tener las reuniones con los vecinos, con la pantalla o con papeles dibujando y poder contarles y tener un ida y vuelta y aprender realmente lo que uno imagina que necesitan algo, pero está bueno que te digan no, necesitamos algo. Yo creo que otro. sin duda, si, si, si tenés esa iniciativa de juntarte con los vecinos, es... Es eh, más que interesante. Sobre, la verdad, yo he pasado por la experiencia y de lo que uno cree a veces a lo que uno es. Bueno, una <ríe> eh, no Cuando, cuando, cuando hablas con los vecinos, que creo que es el desafío, vos hoy estás de desde el del lado político de alguna manera y a veces, eh, yo también lo transité en un periodo y cuesta, eh, o sea, te cambia mucho la cabeza a veces lo que uno cree con lo que uno es cuando escucha realmente los vecinos es eh, muy enriquecedor y pasa justamente en esa plaza es uno de los de, de mis grandes experiencias no cuando como qué, qué vida tenía, si vos lo hubieses no sé si te acordás antes lo que era lleno de yuyos peligros hacían uh -huh. pelea de perros los vecinos no podían dormir y bueno por ahí con cuatro luces ojalá o sea el proyecto tenía muchas más luces y todo lo no, que no, imagino, claro. lo que corresponde pero ese pequeño impacto en el barrio y con todo lo que falta es eh, realmente te... te hace, así que me, me alegro si estás en ese plan, ¿no? De, de, de escuchar es que, a los vecinos, porque es, es así, maravilloso. Es así. Yo, igual siempre soy de la idea de escuchar, pero ir con algo ya, viste, sí. algo para mostrarles de entrada y decir, bueno, critiquémoslo, trabajemos sobre, sobre esto, que en este caso ya había, pero además estuvimos haciendo, bueno, es ahí donde te digo que la agenda de, del COVID nos cambió todo porque el primer trabajo que, que, que encaramos así como seriamente para conocernos y conocer a la gente que está en planeamiento fue trabajar sobre esa plaza y yo asumí el 2 de marzo, el 20 estábamos con el, con sí. el decreto, así que imagínate que ese trabajo quedó en, quedó en un PDF, sí, tal cual. y que lo tendremos que retomar, y lo, lo bueno que nos podemos juntar en la misma plaza, no hace falta juntarnos en un lugar cerrado cuando mejore un poquitito la temperatura. Tal cual, hay escuelitas de sábado, es, es maravilloso. Bueno, Ariel, no te robo más tiempo, me encantó no, haber conversado contigo en esta en, en, en, con este tema, no en este día, así que todo, eh, nuestras, nuestra radio siempre está abierta para contar y, y sobre todo estas buenas noticias son los proyectos son los trabajos para que la gente se entere pueda la, tenga la posibilidad de opinar como vos decís y, y de sumar siempre sumando ¿no? porque eso es una una clave para nosotros eh, sumar desde desde la construcción no desde la destrucción. No, está, buen, está buenísimo, está bueno usar el canal de la radio para llegar a más gente, a otra gente, así que te, te, agradezco, te agradezco mucho y yo, para mí fue muy cómodo hablar con vos también. ¿eh? Bueno, te agradezco sí, y bueno, eh, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, es el secretario de Planeamiento de la Ciudad de Pinamar, el arquitecto Ariel Galera, ya venimos.